Hola, muy buenos días, tardes o noches Hoy estamos en un nuevo video para el canal En la tercera parte de Insomnia Donde me voy a enfrentar contra la cosa allá Y tal vez les gane las dos noches Bueno, vamos con el video Bueno chicos, ya estamos aquí Ojalá no se me baje la batería A ver A ver Noche 5, eh No me estado ni una sola No sé por dónde está viniendo Ah, ya lo asusté Voy a recargar una pila Porque tampoco quiero quedarme sin pila Me quito mucha batería al empezar O eso creo Ay, eso no, por favor Eso distrae demasiado, esa, esa cosa distrae demasiado. Cuando lo asuste, recargo. Ahí está. Una batería grande, por porfa, por favor, por favor, por Una que me llene las dos. Un, una barra. No me quede. Ahí estaba. ¿Pila? No. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, Por aquí, por aquí no está. Por aquí. ¡Ay! Estaba entrando por ahí. Pila. No, no hay pila para mí. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Ya quiero que... Ay, eso. Eso distrae mucho ahí estaba, pila para mí, una que me recargue las dos balas, por favor, Ay, una, otra vez, no quiero morir, de verdad, ya, que llevo la noche cinco, vamos, vamos, vamos, vamos, ahí estaba, pila para mí, pila para mí, no, no hay pila para mí, por favor, no quiero morir, no quiero morir, No me vas a matar tan fácil. Demasiado difícil es esto. No tan difícil, pero es difícil. Ahí está. Estaba abriendo la puerta a él. Pila, pila para mí. Pila, pila, pila, pila, pila. A ver. Por aquí debe de estar esa cosa. Porque nada más me quedan cuatro minutos y gano. Ahí estaba. Abre mucho más rápido, así que eso debo de tenerlo en cuenta Apuesto que la noche 6 va a ser un infierno y además de que casi no se ve nada por aquí Sin la luz no se ve nada, cada vez es más oscuro el cuarto Ahí está otra vez Batería para mí, batería para mí Sí, batería para mí Bueno, sigamos, sigamos, sigamos Coin no va a ser mi muerte En la noche 6 lo permitiré Pero en esta noche no voy a morir o oh, eso creo. Ay, ese ruido. Con ese ruido se ve mucho menos todo. Ahí está viniendo. Batería para mí. Batería para mí. Vamos. Ah, estaba viniendo. Qué suerte que no tiene más lugares donde ir. Pero de verdad es muy difícil pasar esto hasta la noche 5. Bueno, sigamos. 5, 5, 5. Ya cámbiate. Cámbiate a las 5 y así tendré más posibilidades de ganar. Ahí estaba viniendo. ¿Batería para mí? No, no hay batería para mí. Bueno, sigamos, sigamos, sigamos, sigamos. Que nada más me queda uno. Que nada más me quedan dos horas y termino no quiero morir en este punto. Ahí estaba viniendo la batería para mí. Siempre voy a tenerla de estar recargada Porque si no voy a morir. Bueno, sigamos. A ver. Por aquí. Aquí siempre viene. O oh, del mueble este. No ha venido por la puerta del frente. O oh, creo que sí. Ahí estaba viniendo. Eso lo mantiene abierto. Y ya no te da tiempo para... Para reaccionar y te mata Si te aparece por ahí Sigamos siga. Ah, yo pensé que estaba abriendo ese Así, ah, sí, que lo estaba haciendo Ven lo rápido que es para abrir esa cosa Me va a terminar matando Si abre eso A ver, vamos Para acá Por acá Por el mueble ese no ha venido Ahí estaba viniendo, lo sabía Ya no voy a agarrar ninguna batería Porque creo que es más recomendable seguir así Porque ya se está volviendo loco Y está viniendo muy rápido Y abre las cosas muy rápido Así que no es buena idea por ahora Agarrar la batería A ver Ya yo pensé que estaba abriendo ahí Sigamos, sigamos Sigamos. Sí. No ¡Contra mí, monstruo! No pudiste, simplemente no pudiste. No me puedes hacer nada. Ya voy en la noche, sí, sí, no me has hecho nada. Bueno, sigamos. Vamos, pues. Nada más me ha quitado una de baterías, es bueno. A ver. Vamos a ver. Es la última noche. Si me lo paso sin morir todo el juego me declaro el mero amo A ver, vamos a ver Esto cada vez se va a poner más difícil, va a abrir las puertas más rápido Y con un segundo que le deje sin iluminarle te mata Bueno No ha venido, creo que desde la una empieza a venir No sé cuándo va a empezar No sé si soy yo, pero la batería baja muy rápido No lo sé porque yo nada más le doy un toque al, a la luz Y baja muy rápido la batería Baja demasiado rápido Ahí estaba viniendo, batería para mí Vamos, una Baja muy rápido la batería, es una desventaja A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Ahí estaba viniendo Bueno Aquí, aquí nada Aquí a veces, muchas veces viene Aunque es más fácil que venga por el Emburo Y aquí es donde menos, atención, le pongo Vamos, batería para mí Batería para mí Recemos que no, va, que no vaya a morir <ríe> ¡Oh! vieron? ¿Lo vieron? Lo vieron? ¿Qué rápido es? Estaba ahí No le dejé ni siquiera ver Vamos, dos Ya son las dos ¿Puedo con esto? ¿O no? Pero aún así no me va a saltar el screamer a mí Les voy a mostrar el screamer por último A ver, voy a agarrar la batería Porque es lo más importante La termina. Apuesto que ya va a estar abriendo algo Ah, no Ah, estaba ahí Batería para mí no no hay batería Porque la voy a recoger muy pronto Poco, a poco Ay, esto me confunde Estaba viniendo por ahí Aquí debe de estar viniendo. Ya son las dos. y me callo es porque estoy demasiado concentrado. eh. Porque esto ya a la noche 6. Y a la primera sin morir ni una vez. Esto es demasiado. Si un dios o algo así. Para ganar. A la primera todo. Ahí está. Batería para mí. Porque... 3 de batería no me gusta nada Y además son las 3 de la noche ¡Uh! Me recargó todo Por acá debe de estar Por acá debe estar No sé por qué, pero creo que va, me va a matar No sé por qué Creo que me va a matar Efectivamente me va a matar O ya le voy a ganar Y habrá una noche secreta O algo así, a ver Vamos a ver, ¿batería para mí? No hay batería para mí Bueno, sigamos ya queda poco y la batería se gasta demasiado rápido. ¿Y eso que me compré un pack. Bueno. A ver, a ver, a ver. Vamos, vamos, vamos, vamos. Cuatro, ya son las cuatro. Es que yo sé que puedo. Yo sé que puedo contra esta cosa. Soy un dios para esto. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Por acá no viene? Ahí estaba viniendo por ahí. ¿Vieron qué rápido es para abrir las cosas esas? Bueno, dos de baterías es bueno Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos Perdón por decir vamos Es de que me estoy concentrando mucho ¿Me caga? Pues eso es cuando están a punto de matarme Pero ahora mismo estoy concentrado No quiero nada más, no quiero ruido Vamos, y además los ruidos esos que ponen Me desconcentran demasiado Vamos, nada más quedan dos horas, vamos Sé que puedo Sé que puedo contra este. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Ay, no veía nada. No se veía nada. Aquí no hay nada. Cinco, cinco, cinco. Nada no me falta uno más y ya. Una hora más y ya gano. No voy a recrear pila. No creo que sea necesario. O oh, sí. Pero ahora mismo no creo. Cinco. Como que en esta noche hace más ruido de fondo, ¿no? Vamos, vamos, vamos, vamos. Está viniendo por ahí. Creo que fue la última asustada, bueno. Esta fue la noche más fácil, creo yo. Bueno, vamos. Vamos, yo sé que puedo. Sé que puedo, nada más falta unos cuantos segundos y gano. Unos 5 o 6 segundos. No puede ser que me vaya a asustar a esta hora. Si no Ahí está Estaba abriendo todo Sigamos, sigamos, sigamos es Que Yo sé que puedo Yo sé que puedo Yo sé que puedo Quiero ver Quiero que vean El final de esto Es que de verdad Esto, esto requiere Demasiada práctica ¡Sí! Serán sí, seis noches Pero termina siendo Que tiene noche siete Bueno chicos Aquí termina el video Tristemente Ya que en cada capítulo Nada más hago dos noches Y en este caso Me tomó mucho tiempo Hacer eso bueno, no he muerto ninguna vez. 5 likes, 10 visualizaciones para el siguiente video. Y adiós.